Muy bien chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal. Bueno gente, sí, ya sé, tengo tiempo sin subir ni un... Así que, bueno, me disculparán a todos si no he subido videos. ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? Bueno, es que el trabajo está full, de verdad. Me llaman por aquí. Mentira, y ya no me falta respeto. No, no te se falta en ningún momento. Pero bueno, gente, se supone que este video lo voy a subir si no sé 30, hace 31, así que ojalá, ojalá lo pueda subir. Y bueno, gente, les tengo varias noticias para ustedes. Voy a cambiar de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si voy a subir videojuegos o pónganme en los comentarios ahí qué contenido quieren. Pero bueno. Pienso subir varios videojuegos al canal aparte del fre O sea, juegos variados para que ustedes lo entiendan. Excuse me entiendan Y también los álbumes musicales que estarán apareciendo Porque si no aparecen, es que... <risa> bueno, si no aparecen, formatí el teléfono hace unas 3 horas Así que pues, me disculpará. Y así que, bueno, eso gente, así que... Ya cabrón, hable bien No, bueno gente, ya, hablando en serio Feliz año nuevo y próspero 2023 También feliz navidad Aunque ya es un poquito tarde Pero les deseo todo lo mejor a ustedes Y ya está Y nos vemos en el próximo video ¿Qué más puedo decir? Es que ya no tengo palabras O sea, ya tengo un tiempo sin grabar Y sigo ahí con la misma Oye, perdona que yo no te he insultado, ¿eh, trofo de mierda? Bueno, así que vamos a hablar un poco sobre la Navidad La Navidad es un tiempo de amor, de paz, de prosperidad Para pasar junto tiempo con la familia, con sus hermanos, con sus amigos, con todos los seres queridos Y sí, tengo la gorra porque se supone que me voy a poner el gorrito navideño Pero al fin y al cabo no tengo ganas de huir No tengo el gorrito navideño, así que por eso termino saliendo bueno, así que por eso, por eso Y como les decía, Navidad es un tiempo de paz y amor Donde es un momento para recordar el nacimiento del niño Jesús Por si no lo sabían, no solamente se tratan de regalos, que sí ¡Ay, quiero un Play 4! ¡Oh, la ropa! Ah, así que no solamente eso, así que eso es significado verdadero de Navidad Así que, niños, si también este video no, no existe papá Noel. no existe no existe o sea yo no, no sé qué le venga a Papá Noel y yo he hecho el pendejo desde niño que ay sí deseo que Papá Noel me traiga no sé pero bueno a ver quién te dijo a, a ti que existe Papá Noel me quieres ver la cara de estúpida Papá Noel Papá Noel estúpido lo tenemos lo tenemos ¿Verdad que te engañé? Y bueno, como yo soy tan dramático, miren. Ya, este... Esta cosa es real, hijo. Este muñeco diabólico, ya, ya, deja la bulla, deja, deja la bulla, ya, deja la bulla. Este. Cuando es mío, pues es de mi hermana. Así que quiero mostrárselo a ustedes. Y yo les dije a mí que me importa dejar la bulla, que es mi video, no es el tuyo, ¿sí? Es que tengo que dar ánimos al video. Bueno, ¿qué me regalaron de regalos navideños? Pues nada, nada. No me regalaron nada. No mentira. Sí, este reloj y ¿sí? este reloj me lo regalaron. si sí, lamentablemente ando en una crisis de bancarrota, de cero, por supuesto, y y solamente me pasan regalando cosas. No mentira, gente. Pero sí, bueno, tengo algunos regalos que sí me han regalado por Navidad. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si no se han suscrito, pues suscríbanse que es totalmente gratis. Eh, activen la campanita para los nuevos videos que van a venir este año 2023. También... Voy a subir los videos que tenía pendiente en este año Así que no se van a quejar, ya les estoy avisando Pedazo de... Eh, es que no sé, no sé Se supone que este video es corto Pero no, yo lo no trato de hacer largo y animado Por ejemplo, aquí tenemos una licuadora Solamente hay que batirla y, y echamos los ingredientes Pero ya, ya y bueno, ¿se acuerdan del video del grato del huevo? Aquí tengo un huevo <risa> Sí, pero no me lo voy a comer. Así que dejen su like si quieren que me coma esta vez el huevo CC. Sí, sí, y que hagan reto con varios de mis amigos. Porque si no dejas tu like, no, no hay. Mm. Pero bueno, gente, eso es todo. Ahora sí me despido. Y nada, pues pásenla súper bien. Feliz Navidad, un próspero año nuevo. Los quiero mucho. Bebé. Dame un beso. ¡Qué asco, qué puerco!